de la declaración anual, de los otros capítulos se acumulan bases grabables, de esto se acumula el ingreso, solo se reportarán los ingresos percibidos en el ejercicio, calcularán el ICR anual conforme a la tabla y restarán los pagos mensuales provisionales efectuados, así como las retenciones de morales. Si solo tienen ingresos por este régimen y no aplica deducciones personales con esta base. Ahora, no te están negando las deducciones personales, Simplemente no te las pusieron en la mecánica de cálculo del 152. Si ustedes leen el 152, se les olvidó poner régimen simplificado de confianza. Entonces, pues no, no puedes optar por estas deducciones personales. Había personas que dicen, ¿y qué pasa si soy sueldos y salarios? Ah, si usted es sueldos y salarios, como sueldos y salarios, puede acreditarse, puede deducirse esas personales sin problema, como sueldos y salarios, pero si usted nada más tiene reciclo, ya se fregó no hay deducciones personales para usted si usted tiene reciclo, pero también sueldos y salarios, ah bueno, como sueldos no hay bronca, ¿eh? ahí los va a poder meter se van a presentar lo que menciona la autoridad, de forma distinta una, un este, digamos que un formato para sueldos y salarios y un formato para régimen simplificado de confianza en la misma declaración. Es la misma declaración, sin embargo, diferentes formatos, ¿ok? Y si me sacan del reciclo, bueno, pues tendrás que pasar al régimen general de las actividades empresariales y no tendrás derecho, en su caso, a los 900 mil pesos para los agapes, ¿no? Te sacan del reciclo y ya te fregaste. Ahora, recordarles en el régimen, eh, en este caso, el régimen de corporación fiscal entró en 2013 eh, como en la reforma fiscal 2014 idea de Felipe Calderón la plasma de Enrique Peña Nieto y bueno lo lo que te decía era, por primera vez no rebases dos millones no dar servicios profesionales y algún supuesto como comisionista y franquiciatario tenían restricciones aquí esto ya no lo voy a hablar nada más es teoría ya es historia porque pues ya nadie va a poder optar por ser rif no ya el rif pues ya murió solo aquellos que del 31 de agosto eran RIF hacia atrás, pues van a poder seguirlo siendo. ¿Qué te decía en el caso de las reglas de carácter general para ese entonces? Si te salías del supuesto, te mandaban actividad empresarial y profesional. Ahora, lo que te dicen, te sales del supuesto, bueno, te puedo pasar a actividad empresarial o puedes escoger régimen simplificado de confianza. Ojo, hasta el 31 de enero. ¿Qué va a pasar en el transcurso del tiempo? Me puedo esperar al año que viene y entonces entrar al régimen simplificado de confianza. O la otra, el TIP, ahí les va, resulta ser que ya no quiero ser RIF y entonces me suspendo de actividades, no emito por un periodo de, de, un, de un mes eh, comprobantes fiscales y al otro me activo como régimen simplificado de confianza. Lo que nos hemos notado que el sistema sí te lo va a dejar. Si hay alguien del SAT aquí de sistemas, pues a lo mejor ya va a ir de chismoso. Pero es algo que sí está dejando hacer. Y bueno, pues entrando al régimen, estás cumpliendo la regla. Estaba suspendido, ahora me activo y entro al régimen simplificado de confianza. Entonces ese sería el tip por ahí. Recordarles que la misma regla tenía el RIF de aquellas, eh, bien pues si entrabas dentro de 12 meses, te daban esta, esta opción de dividir todos los ingresos, multiplicarlos, y si no pasas de los 2 millones, podías optar o no optar. Esto ya es historia porque ni tan siquiera les va a servir. Recordarles que no pasó nada con el cálculo de RIF. Se sigue calculando de la misma forma. Entras a mis cuentas, entras a la parte de mis cuentas, a ver, aquí la tenemos adelante, den un segundo, entras a la parte de mis cuentas, vas a lo que es, eh, en su caso, mis declaraciones, que lo tengo más adelante, mis declaraciones, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. aquí están mis declaraciones, le pones incorporación fiscal y empiezas a presentar la parte de tu declaración, te dice que si optas por los beneficios de reducción del IVA, del IEPS, conforme al artículo 23 de la ley de ingresos de la federación, siguen vigentes para el 2022, siguen vigentes con el 2021, digamos que un transitorio lo que hicieron fue congelar esos artículos del pasado, congelarlos y hacerlos vigentes en el 2022. Entonces, aquí no se mueve absolutamente nada. Esto prácticamente, pues, es, es historia, ¿no? No se mueve absolutamente nada. Las reglas del RIF, ¿se acuerdan que para cuestiones de comprobantes, eh, en el caso de compra de gasolina, eran hasta dos mil pesos. En todos los demás, Tenía que ser desde punto cero uno, pagados con transferencia, cheque, nominativo, tarjeta de crédito, de débito, monedero electrónico RIF era el único que tenía esta opción de pagar hasta dos mil pesos gasolina en efectivo. ¿Sigue vigente? Sí, sí va a seguir vigente. ¿Qué otra tenía por aquí eh, el RIF? Bueno, pues que en el caso de los gastos los podía erogar hasta cinco mil pesos en efectivo. ¿Lo recuerdan? ¿Va a seguir vigente? La respuesta es sí. Todos aquellos beneficios que trae el régimen de corporación fiscal los va a tener o los va a seguir teniendo. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final quedan dentro de este, de este régimen. Lo único que sí, cuidado, porque si incumples en lo que dice el RIF de presentar tus declaraciones bimestrales, puede ser que tu opinión de cumplimiento primero aparezca como negativa y segundo, te saquen a actividad empresarial y profesional. Y nunca jamás vas a volver a ser RIF. Puede ser que te quieras pasar a Recico y quisieras volver a regresar a RIF, no se puede nunca jamás, ¿eh? Porque RIF ya no existe, o sea, RIF ya no va a existir en este 2022. Los que lograron estar, bueno, pues, en la ley de ingresos de la federación, conforme al artículo 23, todavía se van a quedar. ¿Cuál era la ventaja de este...? de este régimen. También que en el caso del impuesto al valor agregado tenía tasas diferentes cuando era el público en general. ¿Lo recuerdan? Es decir, si por ejemplo tú tenías comercio, únicamente era el 2%. El 2% de, este, de esta actividad. Únicamente. Ahora, también tenían la ventaja que cuando te decían en el caso de IEPS también tenía tasas muy diferentes. Cosa que no va a tener el reciclo, ¿eh? Régimen simplificado de confianza, IEPS y IVA le aplican al 100%, las tasas que le corresponden, no hay beneficio, no hay beneficio, vuelvo a repetir, no hay beneficio, se los quitaron todos. En el caso del de RIF, recordarles que el traslado del impuesto al valor agregado, siempre y cuando no fuera o no pasaras de 300 mil pesos, estabas al 100% con reducción del pago de este impuesto. 300 mil pesos al año, ¿a quién le, les convenía? A los tianguistas, por ejemplo, ¿no? Que venden al público en general y que a lo mejor la asociación les está pidiendo su alta y que a lo mejor este o el municipio les está pidiendo un alta. Bueno, pues se daban de alta en, en el régimen en el régimen de cooperación fiscal y con base en ello expedían únicamente ventas al público en general y estaban exentos del 100% por ser el primer año y, en su caso, el impuesto al valor agregado el 100% Esta regla todavía va a seguir vigente para los demás años que siga tributando el régimen de corporación fiscal. El porcentaje era de la reducción aplicable era del 100% siempre y cuando no pasaras de 300 mil pesos y únicamente tuvieras ingresos por RIF, únicamente ingresos por RIF. Ahora, para cuestiones del IVA, bueno, pues igual, ser estrictamente indispensable, trasladado expresamente y obviamente haber sido pagado, ¿no? Dentro de, eh, pues, esto, recordarles que lo que es la proporción del impuesto al valor agregado también le pega al reciclo como le pega al, al, al RIF. ¿Recuerdan esto? Esto que era, eh, aquí les ponía ejemplo, no sé si alguien estuvo en el curso de RIF pasado de hace dos años o hace un año, donde les hablaba de cuestiones exentas y cuestiones grabadas, que las cuestiones exentas, cuando tú tienes ingresos tanto exentos como grabados, según el artículo 5, fracción 5, inciso B, tienes que tener una proporción y esta proporción tendrías que dividir el ingreso grabado entre el total de los ingresos para tener una proporción y multiplicarlo por aquellas, aquellos eh, aquel impuesto al valor agregado acreditable que no ubicas si pertenece a una actividad grabada o pertenece a una actividad exenta. Al no saber de dónde proviene, bueno, pues en este caso tienes que acudir a una proporción. Ejemplo aquí, venta de papelería tiene el 16%, venta de libros está completamente exenta. Perfecto. Ahora... Erogaciones identificadas por la venta de papelería, 32 mil pesos de IVA que provienen de adquisición de mercancías. Sueldos no pagan, cuotas no pagan, impuesto local no paga. Luego tenemos erogaciones identificadas con la venta de libro. Nos dice fletes, publicidad, 4.832. Es decir, ubicadas con la actividad exenta Y luego tenemos erogaciones identificadas con ambas actividades. No puedo decir que provienen de una o de la otra, es decir, son de ambas. Por consecuencia, mantenimiento del inmueble, ejemplo, los honorarios al contador, la publicidad, el mantenimiento del automóvil, que me sirve para lo mismo, 8.224. ¿Qué, ¿Qué nos dice el artículo 5, fracción 5, inciso B o C? Por ahí si ubico mal, es B o C. Nos dice que tenemos que hacer una proporción. ¿Cómo va a ser la proporción? Bueno, pues el total de los, la, la venta de papelería y útiles que son las actividades grabadas entre el total de los ingresos, es decir, estos 464 mil pesos que aquí están entre el total que son 528, ¿ok? Y esto me da una proporción. Esta proporción se la debo de multiplicar a aquellas, a aquel IVA que no identifico de dónde proviene, que son estos 8.224, porque proviene de las dos. Al momento de multiplicarlo, me da el IVA que puede ser utilizado para acreditar. Y para esto les voy a dejar como este sí ciclo que está en mi canal, si mal no recuerdo, denme un segundo, eh, eh, eh. Ahorita, les, ahorita les dejo uno de los videos para que también lo puedan ustedes estar revisando. pero tantito porque ya me perdí. Ah, está. Para que lo puedan estar revisando, ahorita se los pego de, sobre esta proporción, pero de hace dos años, que no cambia en ningún momento porque el artículo 5, fracción 5, fracción inciso B o C, no recuerdo la fracción, eh, el inciso, perdón, no se reformó. Esas siguen intactas, ¿ok? Aquí tengo cuatro preguntas, vamos a checarlas. <coughs> Nos dice Adriana, contador, ¿se lleva a Dios en reciclo? No. ¿Tienes que mandar Dios. La respuesta es no, Adriana. Eh, por aquí Ricardo, buenas noches. Un favor, ¿podrían compartir el material? Es que entré un poco tarde. Ya está, mi estimado Ricardo, pero te lo vuelvo a subir ahorita. Dame un segundo. Eh, a, a ver, en el chat. Dame un segundo. permíteme un segundo y te lo vuelvo a subir. Ya lo había subido. Y una disculpa, no les llegó a tiempo, porque la verdad, sí me tardé el día de hoy, me dio por ahí una cuestión que a todo mundo le anda dando de repente, no ya saben ese virus ese virus que anda, y por eso ando como <coughs> mal de la, de la garganta. La verdad, hoy sí estuve durmiendo bastante tiempo. Se los mando, den un segundo, denme un segundo. Aquí está, RIP contra el Se lo mando, listo, ahí está. Eh, ¿Qué otra pregunta veíamos por aquí? Isabel Espinosa, entonces las personas físicas de pequeño comercio que se den de alta a partir de este año tendrán una desventaja con los RIF en los precios de venta por el tema del IVA trasladado, la respuesta Isabel es sí, Qué bueno que lo comentas fíjate que no me había dado cuenta de ello pero la respuesta es sí, porque vas a poder jugar con, con, el, con el costo ¿sí? tienes una ventaja competitiva por así decirlo Isabel, sí, la respuesta es sí así como lo pusiste, Adriana Oiga, contador, por ejemplo, si un RIF presentó su aviso al 31 de enero y posteriormente se va a Recico algún tiempo y luego quisiera volver a RIF, usted dice que no se puede regresar, pero el aviso que presentó en su momento no le serviría siquiera regresar, si quisiera regresar. Adriana, no podría regresar por la sencilla razón que para el 2022 ya no existe. Es decir, como ya no existe el RIF, aunque tú quisieras regresarte, ya no podrías ya no podrías por la simple razón de que ya no existe, ya no, ya no hay bases de datos de RIF, más que las que van quedando y se van a ir depurando conforme a los años que van tributando, ya llegan al décimo, tienen que migrar a actividad empresarial, o en su caso, optar por el régimen simplificado de confianza. Pero RIF ya no podrá regresar, ¿vale? Ahí les dejé el material, ya lo acabo de subir, a aquellas personas que no lo tenían. Bueno, en el caso de RIF, ¿qué otras cosas veíamos en su momento? Ahorita vamos a hacer un ejemplo rápido también. La venta de ferretería y venta al público en general. Recordarles, para venta al público en general, en el caso de RIF, no, tendrí, no tenía que trasladar el impuesto al valor agregado porque le permitía en su eh, emisión de venta al público en general no desglosar el impuesto basado en el artículo 23 de la Ley de ingreso de la Federación. Entonces, eso, ser una ayudota, ¿no? En el caso de RECICO no va a ser así. Bueno, tenemos compras eh, de energía, bueno, compras, energía eléctrica, arrendamiento y tenemos un total de 25.811.20. ¿Qué pasaba? Tenías que dividir aquellas ventas con factura, es decir, las ventas que verdaderamente facturaste, que fueron 205 mil pesos, entre el total de las erogaciones, 301, para sacar un porcentaje este porcentaje te servía para identificar el IVA que podías hacerte acreditable. Entonces, el IVA eran los $25,000, lo multiplicabas por el factor y solamente en este en este bimestre podías aplicar $17,608. ¿Ok? Y bueno, pues al final te da una ventaja porque, ejemplo, ventas normales, lo que va a pasar con el reciclo, miren, aquí nada más eh, 205, ¿no? 16% iba causado, ese no te lo vas a poder quitar. En el caso del régimen eh, de incorporación fiscal, 95 mil, 2%, ¿por qué? Pues porque obviamente es eh, venta al público en general. Te da una tasa diferente y todavía tenías una reducción según los, estima, eh, los estímulos de la ley de ingresos de la federación. Por lo tanto, pagabas menos impuesto. Ahorita que hagamos los ejercicios, nos vamos viendo, ¿ok? Vamos, les voy a poner un Excel por aquí, Denme un segundo, un Excel, ok. Perfecto, este Excel se los, se, se los mando, ¿no? Imaginemos el primer ejemplo que nos habían puesto aquí. Eh, ¿Quién nos había puesto? Eh, eh, eh, eh. Honorarios contra reciclo, ok. Imaginemos esta persona que da servicios contables. Si ¿Sí están viendo mi, mi Excel, ¿Verdad? Nada más díganme si lo están viendo, por favor. ¿Sí? Ah, ok, perfecto, gracias. A la única que tengo a pantalla o que la estoy viendo es a Rosy, entonces cuando me mueve la cabeza doy por entendido que sí, ok, vale. Imaginemos cómo emitía servicios contables. Vamos a pensar que se los emite servicios contables prestados. Vamos a pensar prestados a una persona moral, ok. Bien, resulta ser que vas a emitir el CFDI, CFDI versión CFDI y CFDI eh, versión 4.0, ¿Vale? El uso del CFDI, ¿Qué le íbamos a poner? ¿Qué le pondríamos en este caso? Bueno, pues para el cliente pueden ser gastos en general, ¿No? Gastos en general, general, ok, perfecto. Ahora, su, eh, su llenado, ¿no? Uso del CFDI, le vamos a poner el RFC, la contraseña, la, perdón, el RFC, le vamos a poner el código postal, el régimen donde está tributando la persona, eh, si es pagado en una sola exhibición o pagado, en este caso vamos a pensar que es PUE, ¿no? Es PUE y también es transferencia, ¿no? Así nos pagan a nosotros. Bueno, ¿qué decimos? Ingresos. ¿Cuánto les gusta? Unos 12 mil pesos, ¿vale? Es decir, estos ingresos lo voy a poner como subtotal, ¿ok? Luego, IVA. IVA de 12 mil pesos nos da igual a 1920. ¿Qué más le teníamos que poner si le estamos prestando a un, un servicio contable a una persona moral? Pensemos que aquí somos actividad empresarial y profesional. ¿Correcto? Vamos a pensarlo así, profesional. Bueno, decimos, le cobramos 12 mil, 1.900 de IVA, se supone que le tendríamos que hacer la retención, ¿no? ¿De cuánto? Del 10%, ¿correcto? ¿Del 10% de qué? De impuestos sobre la renta. Impuestos sobre la renta. Y también la retención de IVA, que son las dos terceras partes, ¿correcto? Bien, perfecto. ¿Cuánto es la retención de ICR por punto 10? Nos da 1.200. La retención de las dos terceras partes, bueno, pues imaginemos que son .6667. 1.280 pesos, ¿ok? Total, ¿cuánto tendríamos? Sumamos. Restamos, restamos. Ok, 11.439 pesos, servicios contables prestados a una persona moral, ¿correcto? Aquí vamos a poner, son 11.439 pesos. Ahora, vamos a ver cómo reciclo. Como reciclo, vamos a copiar aquí lo mismo. Pero, ¿qué va a cambiar si a lo mejor soy régimen simplificado de confianza? Y presto también servicios a una persona moral. Lo que cambiaría sería aquí, ¿están de acuerdo? Va a ser el 1.25%. ¿Correcto? Entonces, ya sería muy diferente por 1.25%. Por 1.25%. No, por 1.25%. Nos daría 150 pesos, lo cual mueve esto, ¿No? ¿Cuánto me van a depositar? A ver, Habanamex, como profesionista, ¿cuánto me cayó en este ejemplo? 12,000. Habanamex, como profesionista, ¿cuánto me cayó en este ejemplo? 11,439. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues la diferencia serían... 1,050 pesos. mil 1,050 pesos de más, ¿están de acuerdo? Ahora bien, imaginemos el mismo caso... Eh, deducciones deducciones que cumplan los requisitos fiscales vamos a pensar que tenemos de deducciones cinco mil pesos y un IVA de cinco mil pesos no deducciones que corresponden a la actividad que yo estoy realizando ok estamos hablando de cinco mil ochocientos pesos en facturas CFDIs que me expidieron a mí correcto vamos a hacer su declaración de este mes, del mes de enero. Vamos a ponerle aquí, mes de enero. Perfecto. ¿Cómo la vamos a hacer? Ingres para ICR. Primero, ICR. Nos dice ingresos. ¿Cuáles serían los ingresos? Los 12.000 ¿correcto? Perfecto. Ahora, ¿qué voy a hacer con ello? Le voy a restar las deducciones. ¿Correcto? Es decir los 5.000 y me va a dar una utilidad fiscal, ¿correcto? Que serían menos 5.000? Serían 7.000 de utilidad fiscal. ¿Qué tengo que hacer? Restarle qué? Límite inferior, ¿verdad? ¿Dónde consigo este límite inferior o dónde lo tengo que revisar? Resulta ser que me puedo ir a... a, a, a, a, a, a en un segundo aquí estoy buscando mi Google, me voy a ir al anexo, anexo 20, ah ya lo tenía aquí, de hecho ya lo tenía aquí abierto. Denme un segundo, ¿eh? me voy al anexo 20 y voy a buscar la tabla aplicable para este contribuyente, que sería eh, actividad empresarial y profesional, ¿correcto? Del mes de enero, supongamos. A ver, vamos a buscarla aquí, pagos mensuales, tarifa aplicable, tarifa aplicable, aquí. Dice, tarifa para pagos profesionales del mes de enero, 2000 eh, para aplicable a los ingresos que perciban los contribuyentes del capítulo 2 sección primera del título cuarto, es decir, actividad empresarial y profesional, ¿correcto? Voy a, voy a copiar esta tabla, Listo, voy a copiar esta tabla y la voy a ir a pegar a mi Excel. Aquí la pondré. Perfecto. Ahora bien, son 7000. ¿Dónde, ¿Dónde caigo? Caigo en 5.470.93. ¿Correcto? ¿La diferencia de cuánto sería? De 1529. ¿Qué le tenemos que multiplicar? La tasa. ¿Cuánto es la tasa? Vemos que es de 10.88%, ¿correcto? Y multiplicamos esto por la, la tasa. Nos da 166.36% y a esto le voy a sumar la cuota fija, ¿correcto? Cuota, cuota fija. Y a la cuota fija que nos da cuánto? 321.26%. Tenemos un total de cuánto. 166 más 321, tenemos 487. Ese es el impuesto sobre la renta que tendría que estar pagando. Aquí, ICR determinado. Sin embargo, ¿qué le puedo restar? Las retenciones, ¿no? Menos retenciones. ¿Cuánto fueron las retenciones de IVA? Fueron de 1.200 pesos. Perfecto. Entonces, impuesto a favor, ¿correcto? ¿Cuánto tendríamos un impuesto a favor? De 712.38. ¿Correcto? Bueno, vamos a términos del IVA. IVA. Sería IVA cobrado. Cobrado. Menos IVA pagado. ¿Correcto? ¿Cuánto fue el IVA cobrado? 1920. ¿Cuánto fue el IVA pagado? 800 pesos. ¿Cuánto es la diferencia? 1,120. Pero tenemos una retención, ¿verdad? Retención de IVA. ¿Cuánto fue la retención de IVA? Fue de 1,280 pesos. Y entonces tenemos impuesto a favor, ¿correcto? Imaginemos, vamos a tener un impuesto a favor de 160.06. ¿Correcto? Como actividad empresarial, profesionista que le trabaja una persona moral, y bueno, ahí están sus ingresos. Ahora veamos en el caso del reciclo. ¿Cómo se hace la, eh, la declaración de reciclo? Mes de enero. Sería ingreso. ¿Cuánto tenemos de ingreso? Voy a mover esta tabla. ¿Cuánto tenemos de ingreso? Tendríamos 12 mil pesos, ¿verdad? Ahora, le voy a multiplicar qué. ¿Qué? La, el porcentaje, ¿no? Porcentaje. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es el porcentaje? Si mal no me equivoco, es el 1%, ¿correcto? ¿Sí? Ok. Es el 1%. Entonces nos da impuesto determinado. ¿De cuánto? Por 1%. Nos da de 120 pesos. Ahora bien, nos dice, le voy a poder restar menos retenciones. ¿Cuántas? Cuan, ¿De cuánto fue la retención? De 150. Entonces tenemos impuesto a favor Menos 150. Perfecto. 30 pesos. Ok. Ahora bien, en IVA, ¿qué va a pasar? En IVA va a pasar igualito. ¿De acuerdo o no de acuerdo? Igualito, la misma, la misma mecánica. Lo voy a poner como, eh, perdón, 1920, lo voy a poner aquí de la misma forma. Ok, nos da de nuevo 160, ¿por qué? No, en IVA no cambió, en IVA tengo las mismas deducciones y por consecuencia tengo 5800, etcétera. ¿Dónde me cambió? Aquí, ok. Pregunta. ¿Por cuál optaría? ¿Por cuál optaría Rosy? Rosy, aquí le pagan 12.489, aquí le pagan 11.439, aquí tuvo un impuesto a favor de 712 y aquí un impuesto a favor de 30 pesos, aquí un impuesto de 160 a favor y de 160, no cambió nada. ¿Cuál optaría usted? Depende, contador. Eh, de entrada, parece que recico, pero por ejemplo, este, se supone que en no tengo deducciones personales, ¿no? Es correcto. Entonces, si yo tengo deducciones en las colectivas de mis hijas, este, ah, ya no las, si, me, si me voy, si opto por, por tener un poquito más de flujo de efectivo en mis pagos, porque me van a retener menos, este, pero pierdome. O sea, si estoy en recico, pues no me conviene, porque al final del año mi anual. Este, pierdo eh, ah. las colegiaturas, por ejemplo. Ah, si no tuviera, okay. ajá, si no tuviera, si no fuera meter yo en mi anual deducciones personales, pues sí, me voy por Recico. Ok. Otra de las cuestiones. Fíjense, aquí como Recico ganaríamos 1.050 pesos más en el momento. Es decir, me caen en la, a la mano. Pero ojo, ¿qué están haciendo muchas empresas? si te cambias a reciclo, yo te sigo pagando los 11,439. Lo están cuadrando, ¿eh? Están agarrando, están diciendo, no, no, no, yo no te pago más. Porque ellos están viendo al final el desembolso. Pero este desembolso, este, esta, este formato de los 1,050, no es que me estés pagando más. Es que yo estoy pagando menos impuestos, ¿Ok? Y las empresas lo que están diciendo es, tú eh, te estás viendo beneficio porque yo te estoy pagando más. Y ahí viene la pregunta de tesorería, ¿por qué ahora le pagamos más al contador?